Hola, soy Santiago Rodríguez. En este vídeo eh, voy a hablar de otros elementos que hacen falta para grabar, pues ya lo poco que queda. Eh, el micrófono, eh, el soporte para el micro, eh, un pequeño teclado MIDI y, bueno, pues algún, algún cable. Bien, lo primero que necesitamos es un micrófono, pues eh, lo ideal es utilizar un micrófono de membrana grande y que sea tipo condensador con alimentación phantom ¿vale? es un botoncito que la tarjeta de sonido pues pone más 48 voltios y creo lo que hace es alimentar el micro y bueno estos micrófonos eh, cualquier vídeo tutorial lo explican pues captan mejor el sonido eh, dependiendo de la distancia pues captan mejor los graves, mejor los agudos etcétera bueno pues el, el que se propone aquí o que proponía también en en Recording Revolution, pues es este Behringer, el C1, que es un micrófono bastante barato pero que para empezar pues puede estar suficientemente bien. Para sujetar el micrófono hay varias opciones, pues eh, podemos tener un pie de micro, he buscado aquí algunas opciones de Amazon, eh, también hay algunos pies que se pueden enganchar a la mesa como si fueran una lámpara, de hecho utilizan el mismo sistema pero en vez de tener una lámpara al final lo que tienen es una pinza y he encontrado incluso otra opción que ya incluye el anti-pop, que es una membrana eh, pues que es tipo como si fuera una media eh, que impide que cuando se emiten pes eh, y ciertos sonidos pues que lleguen al micro eh, generando un ruido que luego habría que eliminar. Bien pues estas son las opciones y el que más juego da es el pie de micro normal el de toda la vida, pero dependiendo de cómo tengamos montado el estudio, cómo lo queramos montar, pues quizás la opción de, de pinza enganchada a la mesa pues pueda ser una, una buena opción. Y bueno, pues he puesto un presupuesto pues de 12 a 20 euros, que son un poco lo que he encontrado. Y por último, los últimos elementos que hacen falta, pues la antipop, si lo hemos adquirido con, con el otro pie, pues ya no lo necesitaríamos. También se puede sustituir con una media y una percha, por ejemplo en la película... Eh, Begin Again que trata, bueno, es una película sobre música que está muy bien, muy inspiradora pues bueno, hacen un, como un estudio casero para andar por la calle y hacen el anti pop con una, con una percha no sé si he dicho pinza antes, con una percha y una media vieja pues bueno, se podría hacer algo así un poco chapuza pero bueno, que por, eh, de segunda mano de primera mano pues por 10 euros podemos encontrar uno y quizás merece la pena pues invertir esos 10 euros necesitamos un cable xlr de micro también se le suele llamar en españa canon canon que son para conectar el micrófono al, eh, a la tarjeta de sonido y, y ya estaría y por último es muy recomendable pues un teclado midi hay unos que son pequeñitos que no ocupan nada lo cual también está bien porque a veces en casa pues tener trastos pues tampoco interesa este ocupa muy poco eh, lo mostraré en otros vídeos porque es el que voy a usar yo eh, pues la kilpk LPK25 pues es un teclado MIDI chiquitito que tiene cierta sensibilidad, no mucha en fin, para un pianista no vale pero bueno, para grabar por ejemplo un bajo o a lo mejor algún, algún pequeño arreglo de, pues de cuerdas o alguna cosa, pues es, puede ser suficiente ¿Vale? pues, eh, también para secuenciar una batería por ejemplo si queremos tocar nosotros la batería hacer el, pues eh, no utilizar un loop y queremos eh, grabar nosotros, pues, eh, como queremos, cuando queremos que suene cada elemento de la batería, pues también nos puede servir para, pues, para grabar esa batería. Así que estos son los, los elementos que harían falta. En cuanto al teclado MIDI, pues sí que he encontrado precios de segunda mano, pues, desde 15 euros este mismo teclado y luego costaría 44. Con lo cual, pues, bueno, la opción segunda mano puede estar muy bien porque 15 euros pues, nos ahorra bastante. Creo que es un, un precio bastante asequible. Debajo en la descripción del vídeo pues voy a añadir un enlace a un documento en Google Drive donde bueno, pues he puesto enlaces y un poquillo más la, la descripción de, de los elementos pues que, que aparecen en este, en este vídeo. Bueno, pues hasta aquí la equipación un poco que necesitamos. En el siguiente vídeo trataré un poco del el software y los plugins que van a hacer falta eh, y sobre eso tratará. Pues hasta el siguiente vídeo.